Cómo resolver en el pánico en Binance. Uh, es el título que he puesto hoy. Eh, porque, bueno, ha habido unos movimientos un poquito. chungos. Esa supuesta detención de CZ o no detención, orden de detención, orden de búsqueda y captura. Me parece un poquito tal, mañana ya hablaremos de eso, un poco más detenidamente, con un poquito más de información, y sobre todo con cuatro cosas que, que creo que, que bueno, que pueden ser interesantes. 177 millones de dólares que desaparecieron ayer. No es verdad, no desaparecieron, cambiaron de mano. Es decir, uno lo perdieron y otros lo ganaron. Porque ayer es de esos días eh, que son muchos esos días, lo que pasa es que, bueno, nos gusta tener razón y no vemos el cómputo del día en los que largos, Ciento y poco millones. Cortos, sesenta y pico millones. O sea, ahí perdió tu hijo de vecino. Tu hijo de vecino que estaba apalancado en exceso, cosa que es harto peligrosa. Apalancarse por sí es peligroso. ¿Por qué? Porque en ese momento el valor de, de la criptomoneda no existe. Tú lo que tienes es un papel, un contrato. Y sobre ese contrato, a futuros, estás intentando generar algo. Es decir, que si tú pierdes esa operación, me da igual que la pierdas porque te salga negativa, te salga mal y pierdas un porcentaje, eh, porque te liquide o porque te salte el stop. Ese dinero, todo ese dinero, pasa a manos de otro, quitando evidentemente la, la, la comisión de la banca siempre gana, los exchanges siempre ganan, ¿no? Eh, entonces, pero eso sí es dinero que se pierde realmente, porque cuando tú compras eh, en spot, cuando tú compras una cripto y para tu wallet, cuando va a tu wallet, no cuando está en el exchange mientras siga en el exchange no deja de ser papel pero cuando va a tu wallet, la que tú manejes tu ledger, tu wallet fría tu wallet por software, tú lo que quieras me da igual eso está ahí entonces, ¿qué pasa en Binance? pues que empieza a haber, bueno ya, lleva bastante tiempo habiendo huida, huida de capital, huida de todo tipo de criptos eh, huida de stablecoins, importante, porque, claro, muchas stablecoins estaban allí, ¿por qué? Por un lado, por aquello de las comisiones, por otro lado, cuando estaba el BUSD, porque eran comisiones cero. Entonces, claro, ¿dónde voy a meter mis dólares o mis euros? Pues allí, porque, claro, es que era súper atractivo. ¿Qué estaba haciendo CZ? Por algún lado gana dinero, eso es seguro, o sea, eso... eso bueno, los spreads eran distintos cambiaron muchas cosas y es por esas cosas por las que ahora le van a meter mano en parte en una parte muy pequeñita porque lo demás es por una cuestión de control, tienen que ir diluyendo a esa dominancia de algunos exchanges para que se vuelva a regular, la balanza se equilibre, ¿en favor de quién? de que cuando todos los exchanges estén medio medio, entre la banca con lo que entrará no tengáis ninguna duda de que la banca puede comprar esos chains. No os quepa la menor duda. Entonces, ¿cómo evito ese pánico? Pues yo tomé otras exchanges, Muy sencillo. Si yo quiero comprar de vez en cuando Bitcoin, eh, hacer un trade en, en spot, a un, pues eso, típico de un par de semanas, de un par de meses, de, o simplemente comprar para llevarlo a mi wallet. Con un solo exchange como Kraken te vale. Que quiero tener algo más de movimiento, pues me puedo ir a un KuCoin, me puedo ir a un BingX, me puedo ir... Pero si no... Que quiero hacer futuros sencillos, claro, sí, me voy a BitMEX y punto. Pero no, no, no, no sé, no, me parece un poco una locura. Eh, hace, hace mucho tiempo ya que yo no estoy en Binance, ¿vale? Tenéis un link por ahí debajo de Binance, pero vamos, que yo no lo utilizo. Es decir, simplemente pues hay, hay locos que, que sí lo utilizan, ¿no? Eh, gente que quiere seguir ahí. Pues bueno, pues es pues, respetable, ¿no? A mí, pues, encantado. Otros locos nos vamos a otros exchanges. De todos tenéis links. Cuidado, ¿eh? De todos, no solo de Binance. Pero, pero que es verdad, es decir, eh, si, si tengo las dudas, lo normal primero es tener la mayor parte de tu capital en tu wallet, en la que tú controles. El resto, que sea una pequeña parte, la, la que, bueno, por la que estás dentro de operaciones. Búscate chains alternativos. Exchange que lleven mucho tiempo, evidentemente. Pero que no estén ahí levantando la cabeza. Que tenga cuanto más regulaciones tengan, mejor. Fijaros lo que os acabo de decir: cuantas más regulaciones tengan, mejor. Alguien me dijo: Podemos hablar de las regulaciones, de cómo van a beneficiar o perjudicar. Vale, estoy preparando un vídeo, vídeo de la semana en el otro canal, posiblemente sea sobre eso, entre otras cosas, pero creo que es muy importante. Porque todo el mundo las tiene mucho miedo. No, porque vosotros sois tan cínicos como la mayoría de los. Eh... Hostia, es que decir, los políticos, es este cirio es demasiado. O todos, ¿vale? Somos tan cínicos como eh, algunos de los, de los exchanges, de, es decir, yo quiero que ese exchange tenga toda la regulación posible, esté lo más legal posible pero yo quiero escaquear todo lo que pueda de Hacienda joder, entonces ni lo uno ni lo otro si tienes regulación, tienes más control ¿qué problema hay? ¿cuál es el problema real? mientras no te limiten el, ese movimiento de capitales Siempre va a haber puertas traseras, eso es seguro. Porque a los primeros que no les interesa la blockchain transparente es a los políticos. Con lo cual, siempre van a tener alguna puerta trasera, siempre. No digo nada y creo que lo digo todo. Eso es lo que hay, esa es la realidad. Nos podemos engañar o no. Pero bueno. En fin. Recordar que, como decía Plutarco, la paciencia tiene más poder que la fuerza. Sed pacientes porque llegará, todo va a llegar. Y si estáis en el lugar adecuado, sabréis cuáles son las puertas traseras, las delanteras, las de babor, las de estibor, las de proa, las de popa. Ya veremos. Venga, comenzamos. campanita. ¡Únete a la mejor comunidad de criptomonedas! ¡Eso! ¡Únete a la mejor comunidad de criptomonedas! ¿Cómo me uno a la mejor comunidad de criptomonedas en un pedazo de canal VIP, etcétera, etcétera? Pues tenéis aquí, en Miembros del Canal, aquí debajo, en el propio YouTube. Ya está, vais a Miembros del Canal. Hay tres cuotas distintas, pero encima tenéis un pedazo de skip gratis. Bien, el, de momento, en la FDIC tenemos la, la lista de bancos fallidos. No se ha movido. Siguen los que ya sabíamos que estaban, el Silicon Valley Bank y el Signature Bank. Y bueno, pues no, ahí no hay no hay ningún movimiento donde sí hay algún movimiento. Y esto es mucho más importante de lo que os podáis imaginar, pero muchísimo más. Es la portada de Investing.com. No solamente en Investing.com, ¿vale? Eh, en un montón de sitios tú, pues bueno, tienes tus primeras noticias. Y ya empiezas a ir hacia hacia los valores. Y lo primero, calendario económico, principales criptomonedas, es decir, antes, pues, IBEX 35, divisas, índices primas, tal, eh, buscador de, de acciones, buscador de criptomonedas, eh, mercados financieros en tiempo real de índices, tal, tal, tal, tal. Lo primero que hay son las principales criptomonedas. Esto que parece que es una chorrada, es un valor que, no sé, los que llevamos ya muchos años con esto, ver esto así es tremendo. Yo la primera vez que... Pues, Creo que fue en torno a, en torno a la pandemia. Las primeras que empezabas a escuchar en radios económicas y Bitcoin estaba cotizando hoy a tal, no sé cuánto. Decía, tío, esto es increíble. Esto es alucinante. Antes te decía que si no estabas en internet no, no, no existías. Y ahora, si no tienes criptomonedas, no existes tampoco. Y eso que somos muy poquitos, los que tenemos algo de criptomonedas. ¿no? Evidentemente somos pobres, pues tenemos poquito. Pero. Joder, esto es mucho más importante de lo que nos podemos imaginar. Bueno, en el calendario para mañana tenemos un par de cosas que son importantes. Tenemos el índice del mercado hipotecario en Estados Unidos, ¿vale? Hablo de Estados Unidos. Y también tenemos eh, la balanza comercial de febrero, ¿vale? Importaciones versus exportaciones. Se espera que sea un poquito más negativa que la anterior, si los 69 billones... Eh, si es un poquito peor, quizás eso no le vaya a gustar al mercado. También tenemos el PMI del S&P, del SIP, ¿vale? Del global, PMI de servicios. Tenemos una serie de datos que nos da mañana que son bastante interesantes. Eh, importante. Eh, si no, si queréis seguir el calendario económico, vos vais a Investing.com, bueno, os dejo por aquí abajo el link, ¿vale? Para que nos no digáis el economic calendar y ya está. Eh, es importante seguirlo, es importante seguirlo porque muchas veces se nos escapan cosas porque no hemos seguido todo esto, ¿vale? Eh, si os vais a la portada también de Investing.com y después del, de antes de justo las criptomonedas, os van a dar lo más importante, ¿vale? De, también del calendario económico. Por ejemplo, esto lo tenéis el de hoy. ¿Vale? Eh, y bueno, pues es, es, es bastante importante. Los pedidos de fábrica, por ejemplo, mensuales, han caído un 0,7 eh, y eso, pues bueno, es, es que la economía se resiente. Los pedidos de fábrica bajan, evidentemente, toda esa, son pedidos que no se están haciendo. Y luego aquí abajo tenéis algo que es interesante: eh, que bueno, los mercados en esto lo hago libremente, ¿no? a mí, investing.com ni, ni me pagan ni mucho menos. ¿eh? Eh, tenéis los índices españoles, índices globales, futuros sobre índices y ETFs. ¿Por qué os digo ETFs? Porque, bueno, eh, pues tenemos aquí ETF del, del oro, un ETF bien majete, eh, muy bien regulado. Un ETF, eh, para que si os hagáis una idea, un ETF de oro, si saca X participaciones sobre ese ETF tiene que, y una cantidad de oro, ese oro lo tiene que tener físico. ¿Vale? Siempre y cuando sea sobre, no sea sobre en futuros. Entonces, es una de las cosas importantes que, es, que esperamos del mercado, ¿no? Que un día tengamos un ETF... Eh, de Bitcoin físico no los ETFs que hay hasta ahora eh, de futuros que son pues una castaña, está bien, pero es una castaña en fin, el SP500 hoy ha estado guerreando, intentando romper ¿vale? de hecho ha, ha pasado por encima del máximo que había marcado el día anterior y al final uh, se nos ha venido abajo haciendo una vela que abraza a la anterior además la abraza completamente fijaros que hace sombra a la mecha también hace sombra por arriba y sombra por abajo eso es bueno, pues hombre Depende de cómo lo mires. ¿Qué pasa? Que no ha llegado a la zona de resistencia. vale Sí que es cierto que esta sí la ha pasado. Esta línea que teníamos aquí. Pero la siguiente... ¿vale? Pues no. Este punto de pivote. Este otro punto de pivote. Sí, al cierre. vale Pero, claro... Eh, ahora perder los 4.100 sería bueno. Lo ideal, pues... Eh, vale, lo ideal es un rebote. Llegar aquí hacer una banderita en la zona por encima de los 4.200. Pero ya sabemos que es una resistencia muy importante... Y complicado, además también vemos, también vemos en diario, ¿veis? El volumen, ¿no? ¿Por qué ha bajado tanto el volumen en el sp 500 A medida que subía, ¿vale? hasta esta zona a mitad de subida, iba bajando el volumen, y a partir de ahí muy poquito volumen. Y hemos seguido subiendo. El volumen es el rey. Y. eso, eso quiere decir que no puede pegar un pepinazo y mañana a ver más interés por algún motivo. Sí, pero ¿por qué hay tanto desinterés? Pregunta, ¿por qué hay tanto desinterés? Ya me lo decís. Venga, Bitcoin, bitcoin por su parte, bueno, vamos a ir aquí mejor, ¿vale? Eh, ¿Qué tenemos? Pues tenemos aquí pues, una línea de tendencia, toque, toque, toque. Le intentó romper, no pudo, se viene abajo y arriba. Esto es en una hora. Si nos vamos a esta otra gráfica, vamos a ponernos en cuatro horas, ¿vale? Pues teníamos esta línea de tendencia, que es la misma, con una falsa ruptura, ya en cuatro horas. Y de momento tenemos una vela invertida en diario, ¿vale? Tacatás. Es una vela verde, sin más, eh, dentro de la mitad superior, ¿vale? Lo mismo que decíamos ayer, tenemos una, dos y tres velas rojas, ahora una vela verde, dentro de la mitad superior de todo este canal que tenemos entre la Rose Line y esta línea verde que tenemos aquí, en los 26.790, que ya tocó una vez, dos veces, tres veces, volvimos a ir a la parte superior. Bueno, pues ahora parece que de momento la EMA 20 la zona de la EMA 20 en diario, es la que ha rebotado, Próxima pérdida en tu gráfica, pero yo estoy con algún alumno también que dice que posiblemente podamos perder la M20 y una vez perdida, pues iremos a por la 50 y al entorno de los 25. Eso es el soporte ideal para bajar, recoger dinero y luego volver a subir con fuerza. Oye, que también estamos en una zona de consolidación, podemos consolidar y romper al alza, pero no sé, no sé, no lo veo yo tan claro. Todavía, ¿vale? Todavía. Cuanto más tiempo estemos en esta zona... Más iremos relajando el RSI, hasta hacia la zona de 50, y con más potencia podremos salir al alza, ¿vale? Más cargado estará ese tirachinas para hacer, ¡bim!, vamos para arriba. Bien, dicho esto, el VLX, ¿qué nos dijo ayer el VLX? Pues que estuvimos una vela roja y que el volumen subió, subió y mucho, se duplicó, ¿vale? Ya empezó a parecerse al volumen de la semana pasada, que no era estos dos días chungos así un poquito... Pace. Bueno, pues eso está bastante bien. Ethereum, por su parte, muy bien el movimiento de hoy. Fijaros cómo Bitcoin está un poco más renqueante, pero Ethereum, sin embargo, el movimiento de hoy es excelente. Eh, fijaros cómo la parte superior de esta zona de soporte tocó ayer y entre la vela verde de ayer y la vela verde de hoy, a ver si cierra. En la zona en la que está es ideal, 1865. ¿Por qué? Porque está por encima de todas estas mechas anteriores. Eso es ideal. Ahora, bueno, vamos a ver que siga. Tiene margen de sobra en RSI para poder seguir subiendo. Y oye, fantástico. Muy, muy bien el comportamiento que está teniendo. Por su parte, el total market verde también. Entonces, tenemos a Bitcoin en rojo. El total market eh, verde. Bueno, en rojo no, en realidad eh, Bitcoin en diario está en verde. Pero es una vela que no es igual que las demás. Dominancia roja. Mercado, verde, Bitcoin sube, dominancia roja. ¿Qué quiere decir esto? Que hay altcoins que están por comportándose muy, muy, muy bien. El dólar index, por su parte, bajando a la zona que queremos que baje. Estamos buscando rebotes ahí abajo. Rebotes o pérdidas definitivas. Y bueno, vamos a altcoins que tenemos por aquí, a Solana. Y ahora os voy a... porque Shiba, fíjate, que ya sabéis que yo, Shiba, no es que hable mucho de ella, pero está mmm, interesantísima, interesantísima. ¿Vale? Eh, de momento, por ejemplo, Solana, Solana muy bien en la zona. Bueno, vamos a poner esta zona que pusimos aquí. Bueno, no sé por qué no se me ha quedado. Vamos a ponerlo aquí, como la zona de, de compra. Posibilidad porque ahí hace un doble suelo, vale un, un suelo. La zona de compra fue clavada, fue perfecta. Eh, y bueno, rebotó, pues si va, vuelve a caer a esa zona, por cualquier razón, porque el mercado se va del carajo, pues estaría bastante bien. Vamos con Shiva directamente. Yo sé que hay muchos shivistas, <ríe> o shivatos o, shibatos, o como, no sé cómo llamarlo, eh, que está, eh, bueno, tenemos una zona importante, esta zona verde, eh, es históricamente importante, veis que fue resistencia en toda esta zona, soporte, la perdimos, y yo vuelvo a ver sobre soporte, soporte, soporte, la venimos a perder resistencia en toda esta zona, y ha venido, ¡plaf! después de romperla, a... A apoyarse ahí. Tiene una línea de tendencia principal aquí. ¿vale? Tenemos una más de más tiempo, pero esa ya se rompió. Cualquier línea de tendencia que tiremos aquí. ¿Veis? Está completamente rota. Toque, toque, paso, ruptura, pullback. ¿Vale? Y a partir de ahí, bueno, pues, doble suelo, uno y dos. Y intentamos ir otra vez al alza. ¿Qué necesitamos? Empezar a hacer otro tipo de movimientos. Y está poniéndose interesante porque el triángulo que está formando en este, en este punto. En teoría, después de esta subida, ha hecho su retroceso a soporte. Esta resistencia que tenemos aquí, ¿veis? Un toque, aquí fue apoyo, aquí fue resistencia y apoyo, aquí se volvió a apoyar. Resistencia 1, resistencia 2. Está intentando romperla, que si sí la rompe, dónde no podremos ir seguramente directamente a la zona que tenemos marcada aquí arriba. En ese punto de pivote, ¿veis? Este cierre. Aquí tenemos mechas, aquí tenemos mechas casi cierres. Bueno, pues más o menos, ¿vale? ¿Qué tenemos entre el precio actual y esa zona? Pues, como un 30 y... No, no, es un 25%, ¿vale? 25% 30 tenemos ya, si nos vamos a la línea de tendencia, esta línea de tendencia que tenemos aquí, bueno, pues si nos, nos fuéramos ahí, ya tenemos un 30 y tantos. Si nos vamos a la resistencia superior, evidentemente, tendríamos bastante más, pero claro, eso ya es otro, otro cantar. 25, 30... Y en la parte superior ya nos iríamos a un 59% aproximadamente, ¿vale? O sea que está bastante interesante porque si rompe, yo creo que al menos ese 25% y, o, y posiblemente hasta la línea de tendencia se hará. Luego ya, a partir de ahí, si rompiese al alza y consiguiéramos hacer, hemos hecho un mínimo, máximo, mínimo ascendente, y consiguiéramos hacer un máximo ascendente, podríamos empezar a pensar en generar un canal, ¿vale? Pero de momento estamos en una zona más bien horizontal, toda esta zona, entonces, cada toque, pues, tendrá su retroceso y es el que tenemos que aprovechar. voy a repetir, creo que está técnicamente muy bien. Otra que he visto también que me gustaba, estaba por aquí. Por ejemplo, Kusama. Kusama también tenía bastante buena pinta. ¿Por qué? Pues por algo también bastante parecido. Eh, pues fijaros. Es que lo he estado viendo antes y me ha parecido. A lo mejor me equivoco, eh, pero me ha parecido que estaba haciendo aquí. Algo interesantillo. ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver si este triangulín regulón que tenemos aquí es capaz, igual, de seguir esta línea de tendencia, romper la alza, pero todavía está en observación. ¿vale? ¿Por qué está en observación? Porque eh, esta resistencia que tiene aquí, veis que fue en su salida, fue una resistencia, aquí se apoyó y ya se fue a los siguientes escalones, aquí se volvió a apoyar aquí cuando la perdió hizo resistencia y la hemos tocado una vez, pues probablemente iremos a por ella otra vez pero si además de ir a por ella rompemos esta línea de tendencia pues podremos ir al siguiente escalón ¿qué significaría desde donde estamos eh, ir a por esa a por esa resistencia? pues hombre, eh, en principio tendríamos ahí un 38% que no está nada mal, si simplemente desde donde estamos nos vamos otra vez más o menos un tiempo a la línea de tendencia estaríamos hablando de un 29% va bien. Si ya pasásemos a la siguiente, bueno, pues ya cada, cada uno que la calcule. Yo simplemente os doy un par de ideas que creo que están bastante, bastante bien. En cuanto al resto de, del mercado, bueno, pues está aportando bien. Vamos aquí al porcentaje de cambio para ver eh, qué tenemos más negativo y más positivo. Melos, que ayer subió bastante, pues es normal que hoy tenga un pequeño retroceso. ¿Veis? ¿Recordáis lo que os dije ayer, no? Bueno, pequeño, no tan pequeño. ¿Cómo ha ido ha intentado volver a ir y para atrás lo mismo que hizo en esta ocasión lo mismo que hace Melos es así entonces hay que quererle darle tal cual es qué pasa que ahora tiene que generar una zona de soporte por esta línea de tendencia que tenemos marcado en los 0.009 vale en torno a eso y uno vale toda esa zona aquí generar una zona de soporte y para arriba que cae otra vez aquí abajo compra que genera esa zona aquí Vale, pues ya iremos viendo cómo, cómo evoluciona el herido, ¿vale? Eh, Library Cage, j y Presearch, pues como más negativos, Presearch 0.9, muy bien, se sigue manteniendo más arriba de lo que yo me pensaba, pensaba que se quedaría en 0.75 más tiempo, pero muy, muy bien. Y a partir de ahí, a, a, poca, a poca chicha, en poca pérdida, pero en el lado positivo tenemos Alina, hay muchos adeptos a Alina haciendo cuidado, ¿vale? Porque bueno, lo que sí está muy bien es que eh, esta zona que teníamos aquí marcada la roto entonces ahora tiene que generar banderita posiblemente en este triángulo que marcó aquí que marca la propia línea de tendencia si se nos viene abajo vigilar muy bien esta línea de tendencia y bueno, los soportes horizontales por supuesto así que bueno, muy bien, muy bien, muy bien Lina, eh, ZRX 17%, SPEL también un 13% eh, Kipterio un bueno CRV, IOTX SNX también bastante bien fijaros que tenemos un montón por encima del 5%, cosa que está muy, muy bien. No es no es, no es es un día malo, eh, tampoco es que sea excelente, no pero bueno, que no es un día nada malo. ¿no? Eh, joder, es que todo lo que esté eh, acercándose a ese 5%, creo que en un solo día, creo que es maravilloso. Eh, One también está muy bien, Boson Protocol, fantástico, Rune, Sushi. O sea, en general, el mercado se ha portado muy bien, hasta Tita está por aquí. Eh, Waves también, un 3.90. Fíjate cuántas veces han dado por muerta Waves. Y, y ojo no lo perdáis que cuando web sobre todo contra el bitcoin cuando pega el superpinazo ojo ave matic también anda por ahí uniswap o sea que el mercado está muy muy contento con muchas ganas y nosotros por supuesto también dear finance cómo va dear finance hace unos días que no lo que no lo veo bueno pues mira, os intentó tocar ahí se viene otra vez a esta zona, a ver si rompe esa línea de tendencia y puede ir a por esos máximos relativos anteriores que tienen un recorrido bastante interesante al alza. Bien, no me voy a enrollar más, eh, aquí terminamos con Bitcoin, vamos a ponerlo uh, <coughs> Perdón. en cuatro horas con esta, bueno, este martillo invertido, aunque verde, por encima de la media de 50. Eh, mientras eh, no pierda otra de la media de 100, como hizo aquí, si la vuelve a perder, yo creo que bueno pues se nos irán los cuerpos a 27.600. Y es bastante probable que el, lo veamos eh, bueno, perdiendo la zona de los 26.800 aproximadamente, esta línea verde que tengo aquí marcada a la media de 200 en cuatro horas, dependiendo de cómo veáis eh, vuestra gráfica, pues cuatro horas tenemos ahí y se la queréis ver en, en diario, ¿vale? pues la media de 50 en estado que es esta zona de soporte. ¿eh? Eh, sería, sería fantástico, pero <risa> está aguantando muy bien aquí, acumulando bastante bien esa bandera. A lo mejor se convierte en un estandarte más largo. Y ya os digo, cuanto más tiempo estemos en esta zona, más dinero se está recogiendo ahí, pues más impulso tendremos al alza posteriormente. Y recordar mirar el, el BLX, vale porque este es el que nos dice realmente cómo está el volumen. Y sí que es cierto, y esto hay que verlo claramente: ¿vale? cómo el volumen. Desde este, este volumen máximo que hizo esta vela este día, a pesar de que ha ido subiendo el precio, el volumen ha ido bajando. Esto es una divergencia muy importante, a pesar de que aquí también hay una pequeña subida, también el RSI ha ido bajando. Tenemos una doble divergencia y hay que estar muy atentos a esas cosas porque luego vienen las y madre mías, aunque creo que se acentuará posiblemente <coughs> perdonar más más adelante. Así que chicos chicas, como digo, siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.